Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Tócame, Señor, sáname, Señor, toca con tu amor inmenso. Toca mi mente, mis sentimientos, sana mi alma y mi dolor, toca mis ojos oídos, toca mi cara y mi piel. Tócame Señor, sáname Señor, toca con tu amor inmenso. Tócame Señor, sáname Señor, toca con tu amor inmenso. sana mis manos y mis pies, toca mi pecho y mis pulmones, toca con fuerza el corazón. Tócame Señor, sáname Señor, toca con tu amor inmenso. Tócame Señor, sáname Señor, toca con mi cuerpo y cada parte, a mi familia y su dolor. Toca a los niños y a los ancianos y a todo el mundo alrededor. Tócame Señor, sáname Señor, toca con tu amor inmenso. Tócame Señor, toca Señor. Sí. Sí. Sí.